30 cosas que nunca deberías decir a un amante de los perros. Evita ofenderlos con estos comentarios insensibles. Si eres un amante de los perros, sabrás lo especial que es la relación que se forma entre un perro y su dueño. Pero, lamentablemente, a veces las personas pueden decir cosas insensibles que pueden ofender a los amantes de los perros sin darse cuenta. En este video, te presentaremos 30 cosas que nunca deberías decir a un amante de los perros, para que puedas evitar ofenderlos y apreciar mejor la compañía de nuestros amigos peludos. 30 cosas que podrían ofender a un amante de los perros. Número 1. No entiendo por qué alguien querría tener un perro en casa. Número 2. Los perros son un desperdicio de dinero. Número 3. No me gustan los perros, prefiero a los gatos. Número 4. ¿Por qué permites que tu perro se suba al sofá y a la cama? Número 5. No creo que debas gastar tanto en veterinarios o cuidados para tu perro. Número 6. ¿Por qué no simplemente te deshaces de tu perro cuando te vayas de vacaciones? Número 7. ¿Por qué tienes que llevar a tu perro contigo a todas partes? Número 8. No soporto el olor a perro. Número 9. Los perros son peligrosos, especialmente si son de raza grande. Número 10. No puedo creer que permitas que tu perro te lama la cara. Número 11. Los perros son un estorbo y te impiden hacer lo que realmente quieres. Número 12. No es más fácil tener un pez o un animal de compañía que no requiera tanto tiempo y atención. Número 13. Los perros son sucios y traen suciedad a la casa. Número 14. ¿Por qué siempre hablas de tu perro? Es solo un animal. Número 15. Los perros son solo animales, no merecen tanto amor y atención. Número 16. No creo que debas dejar que tu perro duerma en tu cama. Número 17. Los perros son molestos y ruidosos. Número 18. ¿Por qué te preocupas tanto por la dieta de tu perro? Es solo un perro. Número 19. Los perros no necesitan juguetes o comodidades. Pueden vivir en cualquier lugar. Número 20. ¿Por qué no simplemente compras un perro de juguete en lugar de uno real? Número 21. Los perros son un problema para los vecinos y la comunidad. Número 22. No me gusta que los perros se me acerquen. Número 23. ¿Por qué gastas tanto tiempo entrenando a tu perro? No deberías estar haciendo cosas más importantes. Número 24. Los perros son desordenados y causan problemas en la casa. Número 25. No veo la necesidad de darle un nombre personalizado a tu perro. Número 26. Oye, como que tu casa huele mucho a perro. Número 27. Porque tanto alboroto es solo un perro. Número 28. Si no le pegas, tu perro nunca va a aprender. Número 29. Mucho perro, mucho perro, ¿no? ¿Cuándo piensas en tener hijos? Número 30. Está muy bonito tu perro, crúzalo y vende los cachorros. Espero que esto te ayude a ser consciente de cómo puedes evitar ofender a un amante de los perros. Recuerda que los perros son una fuente de alegría y compañía para muchas personas y merecen respeto y amor. Gracias por ver este video sobre las 30 cosas que nunca deberías decir a un amante de los perros. Esperamos que esta lista te haya ayudado a ser más consciente de tus comentarios y a apreciar la relación especial que se forma entre un perro y su dueño. Si tienes algún otro comentario o sugerencia, háznoslo saber en los comentarios.